Soy Pepe, vivo en Barcelona y es la tercera vez que salgo con esta gente, encantadora, por cierto. Y, y bueno, eh, estamos ahora en la Torre del Moro, aquí por la zona de Llinar, un sitio precioso. Y, y bueno, y más o menos, pues, las posiciones que vamos viendo son, son así de parecidas y así de maja. Sí. Cada día mejor, ¿Ha sido Para muy aquí. dificultosa la zona? No, la es que muy entretenida, porque al que nos gusta tanto esto, la verdad es que no, no encontramos que la cosa sea complicada, porque las complicaciones nos hacen disfrutar más. Eso es. Bueno, entonces nos veremos la semana que viene, imagino. Eh, eso espero. Deseando estar. Muchas gracias. Hasta luego. Dios. ¿Qué coche lleváis vosotros? vosotros? Este. A ver, ¿y qué coche es? A ver, la cerquita, a ver qué coche es. Pues... de momento sabemos que es el número 32 ¿Y que... <risa> y que tiene cuatro ruedas. ¿Y es la primera vez que venís? Sí, sí, sí. Sí, pero sois de aquí de la zona, ¿no? Mm, bueno, venimos de Mataró, venimos de Mataró con unos colegas y de verdad que la estamos pasando muy, muy bien. ¿Sí? ¿Es tu primera vez, Samantha? ¿Y te gusta llevar el coche? Sí, me encanta. ¿Te encanta llevar el coche? Bueno, pues nada, vamos a ver si llegamos ya para almorzar, ¿no? ¿Y en la torre? Pues sí. sí, sí vale, sí, sí, sí. hasta ahora. Así la siguiente. Hasta Gracias. Hasta luego. también. Vale, perfecta.